En este momento hacemos contacto con nuestro compañero Arismendi La Antigua, que se encuentra con el señor comerciante de acá de San Francisco de Macorís, Eufemio Varga. Buenos días, Arismendi. Buenos días. Sí, gracias. Nueva vez, efectivamente, en esta ocasión me encuentro acompañado del presidente Advitan de la Asociación de Comerciantes de la Provincia de Duarte y eh, Eufemio Vargas. Buen día, Eufemio. Buen día, mamá. ¿Cuáles son los productos de la canasta básica familiar que han registrado mayor alza en los últimos días? Eh, buenos días. Me parece que hay más eh, escándalo que otra cosa. Porque, por ejemplo, si que yo creo que es canasta básica y no han subido arroz, Aceite, habichuelas, azúcar, sal, ajo, pasta alimenticia, pasta de tomate. ¿Qué es lo que ha subido? Ha subido la cebolla y todos los productos agropecuarios. Y han subido la cerveza. Eso es lo que ha subido. Las demás cosas no han subido. Lo que pasa a ningún comerciante que se ponga a, a querer pensar que las cosas han subido. No, esas cosas que yo les nombré no han subido. Ahora, la carne de pollo ha subido. Pero los productos que nosotros vendemos... Los comerciantes de provisiones solamente han subido la cerveza y la cebolla. ¿A qué se debe esta agua en La cebolla porque no hay cebolla y hubo que importarla y hay que comprarlo en dólares también. Eso viene de China, la mayor parte. Y la cerveza, que como la Presidenta es un monopolio, ellos suben cada vez que quieren. Ah, entonces, eh, usted dice que de la canasta básica familiar se mantienen todos eh, los precios estados. Exacto, a excepción de la cebolla, el ajo ha, ha bajado mejor las habichuelas hay muchas y a buenos precio el arroz hay mucho y a buenos precio también el aceite también, entonces no sé por qué ese escándalo, es de muchos sectores que quieren pescar en, en Río Revuelto. Eh, eufemio, ¿cuál ha sido el, el, el sector más golpeado con esta pandemia del COVID-19? Bueno, eh, para mí ha sido todo lo que venden bebidas, licor store, bares, restaurantes, eh, han sido muy, eh, talleres, eh, ferreterías han sido muy perjudicados con, con esto y casi todas las la pymes han tenido situaciones que creo que va a haber que socorrerla eh, pero en cuanto al a los comerciantes de provisiones eh, eh, eh, hemos ido de, de menor a mayor, ¿por qué? porque a principio de la pandemia había muchas eh, dificultades para conseguir mercancía pero ya tenemos mercancía ya lo que esperamos es que la gente compre, pero realmente eh, eh, no podemos con una pandemia económica, con una pandemia de salud, también nosotros creamos una pandemia de la falsa información. Creo que debemos dar las informaciones veraces para que el pueblo esté orientado. Porque ¿Qué es lo que hace la gente? Cuando dice que todo va a subir, entonces quiere comprar mucho y cada casa de familia se convierte en acaparador de productos. ...para tenerlo en su casa y también comerciantes podrían hacerlo. Así que yo pienso que estamos en tiempo realmente de socializarnos... ...en una forma que el país no tenga más dificultades que las que está teniendo. De esto vamos a salir. Ya este año no. Pero de la situación que, estamos, que tenemos, vamos a salir tanto en lo económico... ...como en lo social, como en el asunto de la salud. Por al, a, la gente que tiene que ver con lo, lo, lo, los artistas, los músicos, eso han sufrido mucho... Por eso están violando la ley algunos, porque ¿qué? no es fácil estar sin comer. Por último, ¿cree usted que la economía dominicana se respondrá eh, a corto, a mediado a largo plazo? Yo pienso que ha ido mejorando. Eh, con la apertura económica ha ido mejorando. Con la intención de trabajo en equipo del presidente Abinader, eso ayuda mucho. Hemos recibido apoyo de otros países, hemos recibido apoyo del Banco Mundial y pienso que el 2021 es un año crucial para nosotros salir prácticamente y, vo y volver a equilibrar lo que es eh, la economía de República Dominicana. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del de comerciante Eufemio Varga. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.